Desarrollamos un proyecto Carmen Aventuras en el Pasado Saga 1 que consta de un videojuego en formato aventura gráfica donde el jugador es invitado por Carmen Funes, una de las primeras pobladoras a completar el mapa de la ciudad de Plaza Huíncul descifrando y descubriendo elementos y recursos de patrimonio relacionados con cinco grandes hitos históricos de la ciudad. Hola, soy Marit Solguín del Grupo E de Chascomús, Provincia de Buenos Aires. Durante el programa Código Cultura, desarrollamos el videojuego Ariel en Chascomús versus las Fuerzas del Olvido. Es un videojuego cultural de exploración, resolución de puzzles y minijuegos, que tiene el objetivo en dar a conocer los museos y patrimonio de la ciudad de Chascomús, recorriendo los más emblemáticos de esta.